Este mural se titula Distancia Social y fue montado en el Hospital Universitario de Santander, en España, hace dos años atrás. Su autor es Pejac, un muralista, pintor y escultor, surrealista de origen español, quien se formó de Bellas Artes en Salamanca, Barcelona y también en la Academia de Bellas Artes de Brera. El sello distintivo de Pejac es la crítica irónica, ya que él considera el arte urbano una forma de protesta. Esta otra obra se titula No puede llover todo el tiempo y es una cita extraída de la película El Cuervo. Una pintura de acrílico en la ventana del artista cuando nadie podía salir a la calle por la pandemia. En la pintura podemos ver personas con máscaras de gas que simulan caer del cielo como lluvia. Las obras de este artista español están cargadas de una poesía visual con colectivo social vinculante de mensajero. Si deseas ampliar esta información visita Blog Arte Plus.